Pasamos ahora a resolver las aristas. Vamos a tener cuatro casos. En el primer caso, la arista estará colocada en su sitio y bien orientada. En el siguiente caso, tendremos la arista en su sitio, pero mal orientada. En el tercer caso, la pegatina naranja, en este caso, coincidirá con su centro naranja y la pegatina de arriba, que es verde, coincide con su centro a la izquierda. En el siguiente caso, y último, la pegatina frontal coincide con la cara frontal y la pegatina de arriba coincide con la cara de la derecha. Vamos a resolver ahora la arista que está en la segunda capa. Para ello tenemos que aplicar un algoritmo y la arista tendrá que estar en la cara F y D. El algoritmo es el siguiente, F' A F A. D, A' y D'. De esta manera hemos colocado la arista en la capa de arriba. Como hemos dicho antes, el tercer caso es encontrarnos que la en la arista la pegatina frontal coincide con el centro de la cara F y la pegatina de arriba coincide con el centro de la cara de la izquierda. En ese caso tenemos que colocar la pegatina del color verde, en este caso, enfrentada con el centro verde. Quedaría así. Y el algoritmo es el mismo que antes, colocándonos la cara verde enfrente. F', A, F, A, D, A' y D'. En el siguiente caso teníamos en la arista la pegatina que coincidía en la cara F con el centro F y la pegatina de arriba coincidía con el centro en D. Hacemos lo mismo que antes, enfrentamos los colores y en este caso vamos a dejar los colores enfrentados, el centro en la parte derecha. Hacemos el siguiente algoritmo: D. A', D', A', F', A y F. Y de esta manera ya la tenemos resulta. Para el último caso nos queda el la arista naranja azul. Tenemos el caso anterior. Pegatinas que coinciden en F y pegatina de arriba que coincide con el centro de la derecha. Enfrentamos los colores y nos quedamos en la cara F con la naranja. Y el algoritmo es el, es el anterior, D, A', D', A', F', A y F. De esta manera vamos a resolver todas las aristas. El siguiente paso es formar una cruz en la cara superior. Vamos a tener tres casos, o una línea, en este caso las pegatinas de las esquinas no nos importan, nos dan igual, una L o una escuadra, y como hemos dicho antes, las esquinas no nos interesan, o un punto. Vamos a empezar a resolver la línea. Tenemos que tener colocadas las pegatinas a izquierda y a derecha. Y una vez hecho eso aplicamos el siguiente algoritmo, t', d', a', d, a y t. De esta forma tenemos la cruz. Vamos ahora con el caso de la L o de la escuadra. Tenemos que colocar el cubo de forma que realmente parezca una L. Y aplicamos el siguiente algoritmo. I, A, F, A', F', E, I', y ya tenemos la cruz. El último caso es tener un punto. Como hemos dicho antes, no nos importan las pegatinas que estén en las esquinas. Para resolver este caso podemos aplicar los dos alguno de los dos algoritmos anteriores, o el de la línea o el de la L. Vamos a aplicar el de la línea. T', D', A', D, A y T. Al, al haber aplicado el algoritmo de la línea, nos va a salir una L y recordamos que no nos interesan las pegatinas de las esquinas. Lo único que hay que hacer ahora es aplicar de nuevo el algoritmo para la L, I, A, F, A', F' e I'. Y ya tenemos la cruz. En el caso de tener el punto y en vez de aplicar el algoritmo de la línea, aplicamos el algoritmo de la L, lo que nos va a salir va a ser una línea. Al igual que antes, ponemos las pegatinas a izquierda y a derecha y aplicamos el algoritmo de la línea.